Oh. Yeah, yeah. Okay. Oh, oh. ¿De qué me acusas? Porque soy un rapero bellusa, ¿Cuál es la roca ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la excusa? No soy pelusa, ni caramusa, ni chusa, Yo solo soy el rey que en esta cuadra siempre acusa Porque tienen amigos carrotes con y con capuchas Y si soy cantante, me encuentro aparte haciendo arte De hip, soy un bavar ¿Quieres un asesino, y con tus víctimas te cegas? ¿Quieres un encargado de esta zona de la entrega? No me digas que no, porque te vuelva a golpear no soy aquel que te saque el sol. Se confunde señor, está cometiendo un grave error. carrota en la rodilla, puños en la cara, carnata de la mejilla. Por mi cuadrilla sucio cabillero de pandilla. El mundo es pequeño, pero me encuentro en la orilla. Donde ya que estemos nos encontraremos. Dame tu contacto con nombres exactos ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus artefactos? Te aplato la mano si no cantas te lagarto, Te haré comer en pasto todas mis municiones tu yo me la gato Escupe, escupe lo que sea pa' te Yo. Le falta sangre a mi letra, letra a mi libreta Sales a la calle y te lo damos por feca Y para que sepas que yo ando en la meta Activado, cruzando el asfalto, con rifle de asalto yo, yo, yo, salgo pa' la calle, cabrón es mejor que usted se calle con esta letra mía yo le entrego los detalles usted habla de combo, tú hablas de metra mira PC pa' te voy a callar la eta rapero es pa' ¿qué fue lo que pasó? dime la mi ¿qué fue lo que te sucedió? o oh, este es que mi combo, al tuyo abajo esto a ti te pasa por cruzar mi callejón, yo Auténtico, yo tirando la dance tirándole ja. a doble M music brrra. yo sí soy de calle papi no te compares conmigo se supo el corita casanova produciendo la pista ja, ja, ja. 100%